Bienvenidos a uno de los días más importantes del año. No, tranquilos, que no es Navidad ni el Black Friday. Hoy es el día en el que conoceremos al nuevo campeón de la Champions. Ya me conocen si no me presento, soy Lama. Ya le conocen si no le presento, es González. Es un honor estar aquí una vez más, de verdad. Ojito que pueden romper las tablas. Y la defensa de Camila, un balón. Que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial. Gabriel Jesús. Bernardo Silva. Ataque abortado. Pero el precio de la tarjeta yo creo que es claro. Es posible lo que veo. Se queda en amarilla. Qué carita de alivio el que ha hecho la falta. Ni él se lo cree. Esta falta perfectamente podría desequilibrar el partido porque está en una posición óptima para un buen lanzador. Este tanto inaugura el marcador, recorre el 1-0. Con el número 17, Kevin De Bruyne. So. Se mete para adentro. Y pita penalti. Tendrán el empate a solo 11 metros de distancia Veamos si lo logran o no Veamos si aprovechan la ocasión Está claro que es penalti y Suerte tiene de seguir en el campo Claro que sí, el árbitro no ha considerado oportuno sacarle la roja Y era de expulsión Acaban de perdonar el gol Acaba fuera la pelota No creo que ha querido ajustar demasiado el penalti Guerreiro Sterling Posesión para De Bruyne Sterling Venga todos hacia adelante como los de Alicante Con qué ganas ha salido el tío Acaba con el peligro robando el cuero Sánchez De Bruyne, Bernardo Silva, ahí termina la jugada, bola para De Bruyne, esa falta se produjo en una zona muy peligrosa. El árbitro le acaba de perdonar la segunda amarilla y yo creo que Paco ha sido hasta benévolo con él. Le fallaron los cálculos y va por encima del marco. Buen disparo de tiro libre. Se le ha ido por cuestión de centímetros. Sterling estuvo molesto y Derbal aprovecha el espacio para crear peligro. Esa pelota rueda. Pacífica la mano del portero. Sánchez. Ese balón suelto cambia de dominador. Centro despejado y pasa el peligro. Sánchez. El balón cambia de equipo. Busca crear peligro el City. Bruyne. Sterling. Ventaja para el Manchester City. Para Jolís pero el juego sigue. Ojo que hay opciones de contraataque. La temperatura sube según avanzan metros. Los Citizen regalan la posesión. Pase ah, sí que se adentra con mucho peligro. Paradón de Everson. Espectacular. Un corner de manual. El cáncerbero mete los puños. A encarar la portería. Wings. Que viene el empate. La para, pero sigue la jugada. Impacta en el contrario. Para quien haya llegado tarde, les recordamos que estamos viviendo la primera mitad de la final de la Champions. Y que queda mucho partido por delante. Helmi. A ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. Mare Gabriel Jesús. El equipo se va al descanso con un panorama oscuro en el. Habrá que ver si el City es capaz de mantener la ventaja y alzarse como campeón. Bernardo Silva. Es Bernardo Silva. Se escapa hacia la portería. Queens. Tablas en la final de la Champions. Qué partido más reñido. Los dos equipos lo están dando todo, valor Otra vez estamos viendo el gol, ha sido un chute desde escasos metros, pero ojo que llegar a esa posición con opción de tiros no es tan fácil como pueda parecer. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Con el número 8. Harry Wings. Mete el pie la recupera. Cuadrado Su marcador ni la huele Prefiere retrasar Este gol marca el rumbo Hacia el trofeo de la Champions Así se hace, se han adelantado en la final Y ya acarician la victoria Pero qué bien lo hace ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero Y ha estado muy acertado con ese disparo La ha puesto donde quería este es un gol de los que gusta ver repetido, Paco. De momento palma el City. Antonio, cuéntame noticias de esa posición privilegiada. Aquí, Manolo, nadie quiere decir nada, pero está claro que el Mister tiene una sustitución en la cabeza. Gracias, Antonio. Busca crear peligro el City. Este gol del City nos lleva las tablas. Pero Dios mío, qué locura. Esto es una montaña rusa de emociones. Nos hemos quedado descolocados entre el gol de un lado y el otro. Ha ah, que sí, un gol espléndido que vuelva a poner las tablas. En este encuentro de poder a poder. Ahora mismo este hombre es un seguro de vida para su defensa. Antonio alguna novedad ya abajo. Parece, sí, Manolo que toca cambio. El delegado del equipo ya le indica al cuarto árbitro. ¿Quién va a entrar al partido? Recibido Antonio. Gabriel Jesús. El esférico es para el rival. Atento González que el equipo se lanza al contraataque. Se mete, se mete, se mete ¡Qué Cuando todos cantábamos el gol aparecido Everson Balón en juego que saca al área El cancerbero mete los puños Y evita el peligro desviando el disparo Haciendo lo posible para robarle el esférico Los Citizen regalan la posesión que ha sorteado a los defensas gol de los Spurs nos pasa la repetición del tanto gran movimiento para superar a su marcador ha sido muy valiente se ha lanzado por el gol y lo ha marcado Paquito la verdad es que está un poco chupón Manolo pero creo que ha hecho bien tenía confianza y lo ha demostrado Ya lo saben Paco el dicho, hasta el robo todo es toro. Por eso que nadie se confíe que aún pueden buscar la remontada. El partido está siendo muy igualado, pero el City no termina de encontrar el gol del empate. Deberían presionar todavía más. Mared. Le pega a Mared. Buena posición, evitando el disparo. El árbitro señala, saque de banda. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El City sigue sin renunciar a nada. Ruiz, me parece que vamos a tener novedades. Sí, Manolo, qué bien lo ves. Creo que habrá una sustitución, pero no me atrevo a decir quién va a entrar. ¿eh? Entendido, gracias. Sterling. El balón ha dado en defensa y será saque de esquina. El campo. Con el número 9, Gabriel Jesús. Corner bien sacado. El Con el número 38, Jeremy Vargas. Aleja el coro del área. La por. Rodri controla. Debre. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser Ruiz? Tres minutitos, nos frotamos las manos y se va a ser el tiempo de descuento. Gracias, Antonio. Bueno dirigido para Son. El corner llega con el tiempo prácticamente agotado. Un gol dejaría el partido sentenciado. El balón vuela hacia el área. El portero no se anda con Chiquitas. Y mete de nuevo el portero, pero sigue la jugada. Se acabó, se acaban de proclamar campeones de la Champions. La alegría es inmensa. Fíjate, de rodillas. Algunos lloran. ¡Paco es espectacular! más importante de la historia de sus carreras futbolísticas y probablemente de la historia del club son campeones de Europa el sueño de la orejona se ha cumplido por fin el cielo futbolístico lo tocan y estos jugadores es increíble, salten con nosotros vibre porque son campeones de la Champions ya está todo preparado el equipo campeón de la Champions empieza a aparecer el confeti, la graba se pone en pie, la alegría González es por todos La orejona aparece en escena, el capitán va a subirla al cielo del estadio, es el cielo del fútbol mundial, ser campeones de Europa, ahí está. Son campeones de la Champions, son campeones de Europa. En el césped, la alegría se desborda en la grada, campeones se lo merecen, lo han conseguido. Que suene ya el We de Champions, es el sueño de este club, es el sueño de cualquiera, la Champions League. momento más bonito, Paco, llega el momento de marcharse a saludar a los fans. Como cantaba Víctor Manuel, no puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente, Manolo, que vea sus ídolos de cerca con el trofeo. Pero Paco, si me siento uno más, que salten, que vibren, que cante, son los campeones de la Champions. Y ahora llega el momento, el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Se mete. penalti. Acaban de perdonar el gol. Acaba fuera la pelota. Yo creo que ha querido ajustar. Le fallaron los cálculos y va por encima del marco. Buen disparo de tiro libre. Se le ha ido por cuestión de centímetros. Pase que se adentra con mucho peligro. Para Monte Everson. Espectacular. Se escapa hacia la portería. hablas Tablas en la final de la Champions. ¡Qué partido más reñido! Los dos equipos lo están dando todo, Marolo ¡Cuadrado! Su marcador, Milagüel, prefiere retrasar. Este gol marca el rumbo hacia el trofeo de la Champions. Así se hace, se han adelantado en la final y ya... Busca crear peligro el City. Este gol del City nos lleva a las tablas. Pero Dios mío, qué locura, esto es una montaña. Se mete, se mete, se mete. ¡Qué homín! Cuando todos andábamos el gol aparecido Everson. y será saque de esquina.